Bienvenidos a este video donde les enseñaremos nuestro proyecto con temática ambiental, el cual beneficiará a todo tipo de comunidad. Este equipo está conformado por Juan David Méndez Calderón, del Programa de Derecho del Campus Ibagué, Evin David Sierra Miranda, del Programa de Ingeniería Industrial del Campus Bogotá y Jessica Alexandra Valencia, del Programa Contaduría Pública del Campus Pereira. Cada integrante del equipo se complementa excelentemente con sus compañeros, ya que se cuenta con tres grandes líderes perseverantes en la consecución de sus objetivos y capacidades para la adaptación de cambios que se puedan presentar a lo largo del proyecto. Nuestro proyecto lleva como nombre Renacimiento Ambiental, este con el fin de cambiar y crear nuevos hábitos que beneficien a todas las personas de pequeñas y grandes comunidades. Nuestro proyecto se basa en un emprendimiento asociativo y social que busca crear talleres de manualidades y artesanías con materiales ecológicos con el fin de fomentar el amor por el reciclaje. La propuesta de idea de emprendimiento va dirigida a todos los niños, jóvenes y adultos que se hagan partícipes de los sectores de las comunas 7 y 8 del territorio de ibaque Tolima, con el fin de concientizarlos de una manera práctica y dinámica. El objetivo de desarrollo sostenible fue el número 4, el cual es educación de calidad. Con la intención de aprovechar las herramientas de las TIC, se pretende poder iniciar un gran proyecto generando el acompañamiento a la población donde la educación se enfoque en el desarrollo innovador de las medidas que impacten ambientalmente. La forma empresarial de la economía solidaria escogida fue la asociación mutual. Según el Decreto 1480 de 1989, este tipo de sociedad brinda la versatilidad de funcionamiento tanto con recursos propios generados de diferentes actividades, así como con recursos provenientes de los fondos que los asociados proporcionen. En cuanto a nuestro componente de innovación tecnológica, este abarca el sistema de recolección de residuos por iniciativa humana, y transformando su uso para una segunda vida y generar así un mayor impacto en ambas ramas en un solo ejercicio. Calculando los ingresos, que es el dinero que se obtiene de las ventas de los productos, artesanías realizadas por los integrantes e interesados del proyecto a diferentes personas y organizaciones enfocadas en el medio ambiente, incluyendo un monto de 15 millones de pesos que es el 100% de la inversión inicial destinados por los integrantes de la asociación mutual, de los cuales cada integrante será responsable de invertir 5 millones de pesos para obtener ese monto total. En cuanto al emprendimiento asociativo, se pondrá en marcha por medio de publicidad realizada en las diferentes plataformas digitales más usadas en este momento, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. Para finalizar, queremos agradecerles por su atención y con gran entusiasmo serán bienvenidos a este nuevo cambio.